Bienvenido a un nuevo video esta vez es Renke Ousiki, el padre de Keisuke comunica a su mujer e hijos Keisuke y Misaki que le han diagnosticado un cáncer. Por tanto, Keisuke comunica que para pagar las deudas de familia se casará con la hija de un amigo de su padre. Sin embargo, la hermana de Keisuke, Misaki no quiere permitir ese casamiento. Ellos son más que hermanos. Ambos cruzan la línea y hacen el amor toda la noche, en el día que la familia de la novia viene a conocerlos. Misaki confiesa su amor por Keisuke y ellos mutuamente se entregan uno al otro.